¿Por qué tira así? Porque ve la, la sombra de la lancha. El bicho se defiende. Vos tenerlo ahí. Esto es un documento histórico. Acordate lo que te digo. Esto va a tener que salir en todos los canales. Del bicho. Mati, prepárate. Gustavito. Prepárense. El debut ¿eh? Mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, mire, se va a rimar, eh. Yo le voy a decir cuando falta poquitito. Y se pone la nuca de nuevo, eh. Mirá, mirá. ¿Qué tal gente del pescador? ¿Cómo andan? Bueno, les voy a comentar algo. Estuve pescando en el canal Mitre. que Realmente como pueden ver una una pieza realmente muy extraña para esta zona, pero que hay muchísimas. Le sugiero a la gente que tenga cuidado cuando se metan al agua, siempre que y lo posible con un palo, un bichero, algo así, golpeando adelante, porque realmente estos bichos, en la cola, fíjense que yo cuando la levanto, la levanto al revés, no con la, la parte que me mire los ojos hacia arriba, sino con la boca la pongo hacia arriba para desengancharla, porque ella con la cola tira así para arriba. En la cola es donde tiene el espolón que se abre y acá abajo y el espolón es donde esto está cerrado y se junta en todo el barro y es el famoso tétano que cuando nos clavan eso te produce un ardor que es impresionante de la infección que te va a venir. Entonces tengan siempre cuidado con la cola de este pez. Levántenla siempre con la boca hacia arriba, la apoyan en la embarcación. Le pegan un golpe, así el anzuelo lo sacan y el pez se va al agua. Salvo el que se la quiera comer. Es muy rica, pero yo no lo como. Un pez realmente con una pelea muy linda, habré estado casi 15 a 20 minutos peleándola. Así que bueno, eh, está la carnada que utilicé, un bagrecito amarillo, le puse una trampa con anzuelo doble y el resultado lo tienen ahí.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 Tengo poca cantidad, más o menos 500 sobre 100 de cada una, pero bueno, los esperamos, ¿ok? Hola amigos de Pescador de Zona Pesca, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, en esta ocasión vamos a mostrarles un par de combitos y algunos triles y cañas por separado, por ejemplo, lo que es la pesca de embarcado, tenemos la opción en la marca Waterlock, el drible es el Tracker, de muy buena capacidad, carretel metálico, de metal.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 ¿Cómo andan? Bueno, en este bloque visitamos nuevamente la feliz de la mano de Sergio de la firma Sandocan Pesca. Esta vez para una de las pescas más lindas que tenemos en el mar, la pesca de túnidos como son el pez limón, el ancho de banco el bonito. Son las especies más rápidas que tenemos en el mar argentino y sobre todo porque se pescan con artificiales. Una pesca hermosa, realmente eh, muy deportiva, muy combativa las especies y bueno, queremos mostrarle con qué se pesca. Se llama el señuelo, acá está, es un jig JIG, eh, es un plomo pesado de unos 250 gramos y puede ser un pejerrey o una anchoa, Observen que tiene un ojito. Esto se, de acá se ata hacia el rin y tiene una parte flexible, como ven, con el anzuelo. ¿Cómo se trabaja? Se lo arroja y se deja descender a media agua o sea, si estamos en 20 metros, se pesca en la pared entre 18 y 5 metros ahí se lo hace trabajar, se lo desciende, va cayendo de esta manera y con golpe de caña se lo recupera hacia arriba esto hace que vaya realizando movimientos erráticos y entonces es atacado por los depredadores una pesca muy linda, observen esto, que esto es flexible. ¿Qué, qué, qué pasa? Los peces en el mar atacan y succionan, ¿no? Cuando succionan, lo primero que se le va a meter en la boca es el anzuelo. Entonces, eh, viene trabajando así, el pez ataca, succiona y se lleva el anzuelo. Eh, una pesca espectacular. Se la recomendamos acá con Sergio, de la firma Sandokan, que la tiene muy clara, hace muchos años que está ahí. Y bueno, como van a ver en imágenes, muy buena pesca de pez limón y de también eh, anchoa de banco. Por supuesto, el, ya han visto en imágenes anteriores eh, la pesca hermosa que hicieron de salmones, otro tipo de pesca que también se puede pescar con G. Eh, y tenemos pendiente una tercera nota de pesca de variada de mar en la orilla, más cercana a la orilla, que también es muy rendidora, con muchas especies y muy divertida. Esperamos que disfruten de la pesca. acá limón mira como pelea ese limón arriba de una arriba de una muy bien bien ahí bien maestro vamos, vamos. ¿Vamos todavía ahí. pesca de jig plata haciendo jig pescando el limón temporada 2023 rebelde Vamos arriba. Bien, la anchoa, una choba, bien ahí, con la chova, podés mostrármela. Ahora que se muerde, eh. ¿Y? No, ¿Sí? ¿Te La masa. Muy bien, vamos. Vale, vale.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 para cuando nos vamos a pescar pues están muy prácticas ¿Qué tienen de particular estos dos modelos que tenemos acá? Por ejemplo, acá la roja es de toda de aluminio De cuatro posiciones Aguanta hasta 120 kilogramos Son muy muy resistentes Viene con el apoyo acá en la nuca Un posavasos El apoyo es de madera sí. Pero lo que tienen de distinto a las sillas convencionales es Que cuando lo cerramos Lo hacemos mochila ¿sí? Y acá atrás tenemos un bolso muy amplio son de la marca Bambú, de muy buena calidad. Tenemos un bolso muy amplio como para guardar un montón de cosas. Ese modelo es de cuatro posiciones y no tenemos así en caño de acero, de una posición un poquito más chiquita. Pero lo mismo, se hace mochila y acá tenemos un bolso muy amplio como en el otro modelo. ¿Sí? Realmente están excelentes, acá de una manija para llevarlo. Muy, muy cómodas.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 terrible timón impresionante hoy muchas bogas y carpas Está el Dani, una boga, está loca la comadreja, mira, uy. hermosa boga, hermosa boga, ahí la vamos a juntar, Epa. dale, dale, dale, loca, vamos por, miren qué hubo, miren qué hubo, esta se la voy a dedicar a mi amigo Fabi Que debe estar en, en, la, en la oficina de astillero Trabajando Pero bueno. Esta para vos Fabi Ahí va Bueno gente, miren qué bobo Miren qué bobo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 Eh, estamos con, me parece que estamos con boga ahí, eh. alcancé a ver eh, negro, me parece que es boga, mira esa caña como se dobla, vamos a decir si boga, no, no, no, de ahí no, ¿Qué? ah, se aflojó, bueno, listo, déjala, déjala la burla, que se lleve, que lleve, que no queremos que se vaya ahí está amigo, para abajo, mira que boga, mira que bogón Mirá qué bogón, mirá qué bogón amigo, ¡Qué bogón. Estamos con otra boga. Para el anime para hacer la gauchada si la podemos copiar. Mírenla. A ver si se puede ver. Esta se la dedico a mi amigo Julio, Que recién me acaba de mandar un mensajito. Esta se la voy a dedicar a él. A ver, Julio, mirá.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 Seguimos. Esa bobita Bueno, ahí la vamos a levantar. Sí, sí, sí, sí. Vení, tráela, deja venir. No, no, no, no. Bueno, gente, miren comparación entre una carpa y una boga maleconera.